Que va para el músculo saltorio. ¿Cuál es? Doctor, anatomía 2, mire. Saltorio, ¿verdad? ¿Quién inerva el saltorio? El saltorio, señores, dijimos que está inervado por el ramo muscular del nervio musculo cutáneo externo del músculo. Ese ramo muscular. que va para el saltorio? Entonces, ese se llama musculo cutáneo externo. Ese... Va para quién, para el vasto intermedio. ¿Cómo se llama el ramo? Nebio del cuádrice. Ese. Míralo ahí. Acompaña a esa arteria. ¿Esa es la arteria? ¿Esa es la arteria o la vena? La vena. ¿Cómo saben que es la A La trayecto. Entonces, si es la vena, ¿qué será eso? No, no. es el Entonces, acuérdense señora, que en el triángulo femoral el elemento más lateral es el nervio? Luego del nervio sigue la arteria. Y después la vena. El NAB. ¿Se acuerda de eso? Estoy? Después cambia. De lateral a medial y de superficial a profundo. El nervio femoral, la arteria femoral, que cuando te va a tomar el pulso, ¿verdad? O cuando vas a sacar sangre, te toma el de la femoral y lo introduce a la aguja medialmente. Esa es la vena. Esa. Y esa es la, la arteria. Medial. Entonces, el nervio como referencia a la arteria, ¿verdad? El nervio que acompaña a la arteria, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Hasta el anillo de Hunter, para allá abajo. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio safeno interno. Interno bien, y el que acompaña la vena safena se llama nervio safeno accesorio, siempre tenga referencia el elemento que está más próximo, bien, déjame ver si encuentro algún ramo del obturador, ahí sí, entonces miren ese nervio que se ve ahí, ese es un ramo del obturador que va para ese músculo, cuál es el músculo de ese, doctor anatomiado? vamos, Anatomía doctor, Lali. Es ese no es gra, gracil. gracil. ¿Quién inhibe Gracil? ¿Quién inhibe Gracil? El obturador, pero no sé qué es. El oturador, un ramo que se llama así mismo, ramo para el músculo Gracil. Entonces, miren, miren hay otro ramo. ¿Es un nervio, doctor, o un tendón? Mire, que se pierde en el músculo y ese también se pide en el músculo bien, entonces esos son los ramos que van para el músculo grasivo, pueden rotar para que los demás vean